El sector audiovisual sigue en alerta eh, a partir, bueno, de obviamente todo lo, lo, lo que son los problemas económicos que está teniendo el país y el desfinanciamiento que está sufriendo el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, eh, donde bueno los fondos que recauda cada vez este, alcanzan para menos y donde entienden que hay sectores que no están siendo alcanzados y deberían serlo, tal como ser las OTT o las plataformas por las que este, bueno, se consume hoy prácticamente eh, gran parte del contenido audiovisual. Nos visitan en Canal Abierto Teresa Zaporiti, ella es presidenta de DOCA, la Asociación de Documentalistas argentinas y eh, Fernando Krishmar, que es integrante también de la comisión directiva de DOCA. Bueno, gracias por, por acercarse aquí para conversar un poco. Eh, bueno, estuvieron este sábado, este fin de semana que pasó, una asamblea acá en el auditorio de, de ATE, donde eh, bueno pusieron en común no esta, esta problemática que eh, cuáles son los flancos por los que habría que entrarle. Bueno, en principio eh, pasan dos cuestiones con lo que tiene que ver estrictamente eh, con la de financiación del Inca uh -huh. y la posibilidad eh, de que las plataformas paguen impuestos, impuestos que corresponden para el Fondo de Fomento Cinematográfico. Eh, por un lado, estuvo, estuvieron unos abogados trabajando durante años para que en conjunto con la FIP, se pudiera definir que cuando vemos una película a través de una plataforma, es como la, la versión moderna de lo que antes era ir a un videoclub a alquilar una película. Eso se tuvo que, que discutir porque se hablaba de si era un servicio de internet o si era alquiler de películas, hasta que bueno, sí, la FIP dio el visto bueno para decir, bueno, sí, cuando estamos uh -huh. prendiendo la televisión y ponemos una plataforma y elegimos la película que queremos ver, estamos alquilando una película a través de online, ¿no? En el momento en que la FIP define eso, eh, el Instituto de Cine entonces empieza a eh, poder pensar en que las plataformas paguen el impuesto que corresponde para el Fondo de Fomento Cinematográfico. Que sería el 10%. El 10% de la facturación. O sea, eh, el, el, la FIP le dice al INCA, eh, registren de oficio a mm. estas empresas. Eh, en el Inca sí les podemos cobrar este, este tributo, el Inca las registró y ahora estamos en el momento donde deberían no solo empezar a pagar sino también pagar la deuda que tienen, sí, sí. porque esto es una cuestión por ley, eh, o sea la ley de cine lo que dice que el financiamiento del fondo cinematográfico tiene tres fuentes, el 25% de la facturación publicitaria de los licenciatarios de cable y del espectro audiovisual, el 10% de las entradas a los cines cuando uno ve una película comercial y el 10% del alquiler de videogramas. Ahí es donde entraría, antes entraban los videoclubes uh -huh. y ahora entran claramente las plataformas. las plataformas. Hay quienes dicen no, porque no tienen, es algo que está en el aire, en la internet. No señor, eso en algún lado hay un disco rígido de donde, y, o granjas de, de disco rígido donde están eh, de alguna manera eh, si alojadas, en el aire, alojadas esas, eso, esos contenidos. Si entonces, está en el aire debería no. pagar el 25 entonces. <risa> claro, deberían pagar más. Pero bueno, eh, partimos de que hay un sustrato físico y hay un alquiler a través, digamos, de sí. y bueno, y eso fue, te digo, tres años de, de, sí, de, sí. de, de discusión eh, jurídica y ahora lo que está faltando es la vocación política uh -huh. de cobrarles que ya es un problema de soberanía audiovisual no sí, Porque sí. si los únicos que pueden producir son plataformas que están digamos erradicadas en el extranjero muy probablemente los contenidos estén condicionados por sus intereses sí. políticos e ideológicos decías que eran dos aspectos eh, sí, bueno, es que en realidad, por un lado, está el aspecto jurídico, que es esto que la FIP definió, terminó de definir que sí, las plataformas entonces son como un alquiler de videogramas, y después está el aspecto, como decía Fernando, el aspecto político, porque en realidad, para poder cobrar este impuesto, las plataformas tienen que estar radicadas en Argentina, hay muchas plataformas que no lo están, claro. entonces... De hecho, en, cobran en dólares mucho. Exactamente. O sea, nosotros pagamos en pesos a través de las tarjetas de crédito, pero lo que se va de acá son dólares. Eh, el Instituto de Cine tiene eh, el registro público de, lo, de la actividad audiovisual, donde se tiene que anotar la gente, productores, realizadores, exhibidores, distribuidores. Entonces, la FILP le dice al Instituto, vos anotalas a las plataformas. Las plataformas se deberían anotar por propia voluntad. Sí. Como no lo hacen, el Inca las anotó de oficio. Y a partir de ese momento, las plataformas empiezan... Eh, Empezaron a mandar cartas eh, con amparos, porque como dice Fernando, no solamente tienen que pagar el impuesto ahora, sino que la FIP puede hasta cinco años atrás cobrar eh, deudas. Exactamente. Y para que eso pueda pasar, si bien la FIP empezó a intimar a las plataformas, estamos hablando de eh, multinacionales eh, con un gran peso económico, entonces realmente es necesario un apoyo político para que esto mm. se dé, sí. no solamente que la sí. FIP mande una carta. Las la, la la la plataformas, mayoría... además, fueron. A ver. Decíamos que la plataforma reemplaza un poco el video eh, y había como, digamos, grandes eh, estas tres grandes, que era la entrada de cine, el alquiler y venta de video, y eh, la recaudación del AFCA es en realidad. Sí. Eh, el fondo de fomento entiendo que se va haber visto muy perjudicado con lo que fue la pandemia. Cerrados los videoclubes, las plataformas no cobrando y los cines. Tuvieron, fueron los primeros que cerraron, los últimos que abrieron, eso debe haber hackeado bastante, ahí no se pudo avanzar con esto de, de decir, bueno, si no va a entrar, po, porque todos pasamos a ver cine, digo incluso las plataformas que responden a multinacionales, <coughs> veíamos que las películas que hubieran estrenado en salas se estrenaban en las plataformas. Uh -huh. Hubo, bueno, en ese sentido hubo una la famosa frase aquella tan remanida de funcionarios que no funcionan, no porque bueno, Luis Puenzo, que fue el designado sí. supuestamente para hacer un gobierno nacional y popular, lo que hizo fue atarse a las plataformas, vender sus propios contenidos a las plataformas, eh, entregar eh, soberanía en un punto. Imagínate que ahora, por ejemplo, están haciendo la eternauta. ...que lo va a protagonizar Darín, que está, digamos, eh, de alguna manera avalado por el único sobreviviente de esa familia... ...porque no solo mataron a Estregel los milicos, sino a sus cuatro hijas y su mujer ya murió también... ...así que el que queda es el nieto, el único nieto sobreviviente... Eh, ...si bien está este chico atrás de eso cuando le preguntan a, a Darín qué va a tener, y bueno, la película, lo, la, la serie lo que va a tratar es de que sea más internacional, de que se pueda entender en cualquier lado. Y justamente, si vos ves el Eternauta, es un ícono de lo que fue la lucha contra la dictadura, donde era una invasión extraterrestre, que en realidad, por supuesto, era una metáfora de los milicos, del poder económico, etcétera Eran los manos, eran los cascarudos, y claro, yo decía recién en el pasillo medio enojada, claro, les van a poner a los manos, les van a poner turbantes para que parezcan árabes, <risa> Eh, o sea, eh, a eso vamos, digamos, a que una cosa que es parte de nuestro acervo cultural, de nuestro acervo cultural popular y de resistencia, de, de nuestro discurso, digamos, de lucha de este país, se va a convertir probablemente en el juego del calamar, o una cosa que no tenga nada que ver con lo que fue históricamente... Como bueno, era antes el, el español neutro, ¿no? Exactamente, Exactamente. eso es Entonces... un poco la idea, ¿no? Sí, eh, y esto, perdón, al hacer producciones acá reciben fondos de fomento, digo como recibe también no sé Telefe, digamos las grandes productoras reciben además este subsidio. No, no directamente, porque las productoras extranjeras no pueden aplicar a los fondos del Inca, Ajá. pero que en general tercerizan sus claro, producciones sí, sí. y hacen coproducciones con grandes productoras que son las mismas tres o cuatro de siempre. ¿Se entiende? O sea, en realidad ahora hay una idea de modificar la ley y de que ellos puedan aplicar. Con lo cual, muy gozosamente van a pagar impuestos porque van a, a entrarlos por una ventanilla y sacarlos por la otra. Pensamos, pero bueno, somos generosos en el pensamiento. Pero eh, modificar la ley de cine, primero que es algo muy complicado en la situación en la que está el, el Congreso, la única eh, propuesta que hay es regresiva, como bien te estoy diciendo, y eh, lo que nosotros estamos planteando es que se cumpla esta ley, que es una ley que nos permite participación a los directores, participación a los productores, participación a las provincias, y está pensada eh, de una manera... Eh, tan, digamos, visionaria que si vienes del 91... Eh, eh, entraría, digamos, estas modificaciones tecnológicas. ¿sí? Porque muchas veces te dicen, no, el mundo no es el mismo, ¿viste? Como le dicen a los trabajadores, el mundo no es el mismo, hay que hacer una reforma laboral, o sea, que estén los monos en la bicicleta 25 horas y son socios nuestros. Bueno, esas son las reformas que quieren hacer. En la ley de cine, lo mismo, hay una ley que defiende el cine nacional, que defiende la soberanía nacional y lo que nosotros estamos pidiendo no tiene una bandera política, es cumplamos la ley. Y esa ley va a generar soberanía audiovisual. Soberanía audiovisual es que se expresen las ideas de los creadores argentinos sin ataduras. Que Maradona no le pertenezca a una plataforma, que Bilardo no le pertenezca a una plataforma. Evita. porque obviamente Evita no le pertenezca a una plataforma, porque obviamente ellos compran los derechos y tienen derecho de modificar lo que quieran, tienen derecho para siempre sobre esas, sobre esas eh, imágenes. Y vos ves... Eh, los contratos que le hacen firmar a alguien que le cede las imágenes es más o menos eh, para ahora, para siempre, por toda la eternidad. Cuando cambie la tecnología, en el futuro, si nos invaden sí. los marcianos, si, más o menos así, nos se la das digamos por toda la eternidad. ¿Entendés? Entonces, bueno, hay un montón de imágenes de Maradona que ya vas a tener que ir a golpearle la puerta a Boston, a, a un... Eh, eh, como se dice, directivo, probablemente colombiano o vaya a saber de dónde, y decirle, disculpe, señor, ¿me permite usar esto? Sí, como no, 20 mil dólares. ¿Entendés? Ese es el problema. Por supuesto, los que lo vendieron ganaron unos pesos, ¿viste? Pero es lo mismo de siempre. ¿Vamos a hacer extractivismo, aprovechando que tenemos buena mano de obra, o sea, buena madera, y vamos a dejar que ellos vengan, hagan el producto y sean los dueños, o vamos a. Proponer que haya una industria nacional como hay desde 1910 en Argentina. Sí, menos. sí. Esto eh, que ustedes plantean, bueno, que se cumpla la ley que está vigente. Eh, una de las cosas que también establece la ley es la cuota de pantalla. Esto es que una sala de cine tiene que pasar. No tengo exactamente este, el número, pero tiene que pasar una ca X cantidad de películas, un piso de películas argentinas. Sí. Lo mismo tenían los canales de televisión, que bueno hoy se pasa muy poco cine en, en televisión abierta. ¿Existe algo parecido a una cuota de pantalla, una cuota de catálogo, podríamos decir, para las plataformas? Debería existir, y debería existir? existir en los cines también. El problema es que las leyes, una vez que vos las haces tenés que hacerlas cumplir, o sea, tenés que fiscalizar y las grandes distribuidoras de cine antes lo que hacían era te ponían dos cortos publicitarios y te decían ahí está lo, esos dos cortos publicitarios son argentinos y después venían los tanques de Hollywood sí. eh, en las plataformas por ahora no hay ningún tipo no, no, no, no. De, de regulación no existe. acá no pero en Suiza se los pusieron, en España se los pusieron, en Alemania se los pusieron, en Francia se los pusieron, o sea que no es algo utópico. Ahora implicaría, digamos... O sea, perdón, en Suiza vos Netflix tiene que sí o sí tener un piso de eh, Creo que producción... es el 10% de producción europea y el 4% de producción suiza, Claro, por lo menos. Entonces, ¿Y, y, y lo demostrarlas porque viste que net, a veces te dicen... sabes que hicieron, eso es interesante también en Suiza, hicieron un plebiscito. Sí. O sea, votó toda la población silla, votó si estaba de acuerdo o no con esta ley, la pudo estudiar, sí, para sí. que vea, viste lo que es la diferencia entre una eh, democracia que este tipo de cosas las consulta y otra no. Acá son cuestiones y, de Y contempla lo, de, lo que es, porque viste que en Netflix a veces encontrás cosas muy interesantes, pero que te las, las tenés que buscarte, las... Por lo general lo que te pone a mano, lo que te sugiere, lo que el algoritmo te recomienda es lo que ellos quieren que vos veas, que es lo que te, te lo ponen, te ponen bueno, en el trailer. Exactamente. De hecho, eh, la cuota de pantalla después también te la pueden completar con todas las películas que realmente hizo Netflix en Argentina, que se llama El catálogo hecho en Argentina de Netflix, sí. que son pel granizo, no sé, digamos. son pel Entonces ellos generan el contenido que cubre su propia cuota de pantalla. Uh -huh. En algún momento las, a los cines les era más barato, por así decirlo, pagar la multa por no tener cine nacional que jugárselas a poner cine argentino y que de pronto no vaya nadie. Lo cual lo único que genera es la idea de que el cine nacional no lo ve nadie y no tener un espacio real para, para mostrar no. nuestras películas. Sí, sí. Eso, eso es un debate de soberanía, ¿viste? Yo me acuerdo, nosotros tuvimos una gran polémica online con Lucrecia Cardoso, que es de, de la de la esta cuestión de la inteligencia, ¿cómo es? De, de, de, la, de economía del la economía del conocimiento. economía eh, del conocimiento, donde ella decía, primero en, en, en Netflix, en El Mundo, granizo, no me acuerdo cuál de estas grandes superproducciones. Y nosotros le decimos, eso no es bueno en sí mismo, no es algo para jactarse, hecho en Argentina y bla, bla, bla. O sea, eh, lo que estaría bueno es que puedan, digamos, producciones independientes argentinas tener acceso a esa masividad, eso debería ser algo de lo que se jacte un funcionario, ¿no? Que está primera granizo que si vos la ves es más o menos eh, una cosa hecha, digamos, con, con, con una serie de fórmulas que tienen que ver con eso del algoritmo. Ya hay en las grandes plataformas eh, guiones hechos por inteligencia artificial. O sea, es como si fuera, para los que no entienden lo que es el algoritmo, que yo supongo lo entiende todo el mundo, pero es como aquellos libros de Elige tu propia aventura, si la, la editorial tuviera una información de qué eligen la mayoría de sí, los lectores sí, sí. en cada caso. Entonces así van resolviendo las escenas. ¿Entendés? Hay una escena de sexo, cómo te gusta que se resuelva así, hay una escena de asesinato ¿cómo? Y, y van, digamos, escribiendo a partir de una trama o elementos que vos le das el guión. Entonces vamos a tener, digamos, eh, eh, ya la comida predigerida por inteligencias artificiales. Entonces es muy importante que como fue en su momento el Eternauta, haya gente que hace una lectura que está por fuera de los mecanismos de control mundial de la subjetividad, que tenga acceso al financiamiento estatal. Los suizos lo tienen claro, los españoles lo tienen claro, los alemanes lo tienen claro y los franceses lo tienen claro. Entonces, nosotros decimos, si hablan tanto este discurso del primer mundo, bueno, Apliquemos la ley de cine, que esa ley de cine por ahora nos mete bastante adentro del primer mundo. Y este problema que planteaste vos, todavía ni lo estamos planteando. Estamos planteando por ahora el tema del financiamiento. Pero el tema de la exhibición es otro gran problema, que muy bien lo, lo, lo detectás vos, está encadenado al otro. O sea, una vez que haces la película, cómo se ve, como dijo Teresa. ¿no? Sí, y de hecho, volviendo a un poquito atrás... El tema de la cuestión política y el tema que vos preguntabas si las plataformas tienen financiamiento local como para producir, en este momento el Ministerio de Cultura, en conjunto con el Ministerio de Economía que tiene justamente la Secretaría de Economía del Conocimiento, acaban de lanzar el programa Film .ar, Film.ar, Filmar. Eh, que es una serie de subsidios de apoyos donde por los montos que están dispuestos a dar son subsidios que son para productoras gigantes y de hecho en las mismas bases se menciona la entrada de divisas, o sea que no hay que tener como mucha noción de nada para darse cuenta que está totalmente apuntado a que vengan empresas de afuera a producir en Argentina y en este momento sí, encima, dándoles una parte de la producción en subsidios locales, eh, lo cual a gente que ya dólar... está muy bien que haga sus producciones pero no lo necesitan pero no, no lo necesitan el exactamente dólar sería, sería o sea. el dólar Netflix entonces por eso es que estamos pidiendo el apoyo político y estamos reclamando al ministro de, de cultura Tristan Bauer uh -huh. que si quieren producir las grandes plataformas en Argentina bienvenido sea porque la verdad es que es, eh, es, laburo, que le es laburo que se le da a la gente eso no se puede digamos no se puede ningunear tampoco pero también hay una realidad el día que cambie la variedad peso dólar las plataformas van a ir a filmar otro lado, y sí, esa es sí, una sí. realidad. Entonces, casarse con las plataformas hoy en día es eh, pan para hoy, hambre para mañana. Y dejar de apoyar al Instituto de Cine, que es el que permite, por la propia estructura que tiene, que filmen los productores y productoras más chiquititos, con o sin experiencia, y que permite un crecimiento y que permite una diversidad, eh, es realmente como la muerte de nuestra soberanía audiovisual. ¿Y esto han tenido alguna respuesta? ¿Qué, ¿Cómo es el diálogo que están teniendo ahí con Cultura? Bueno, es, es, es contradictorio en un punto porque, bueno, eh, Tristan Bauer partamos de que es un colega, digamos. Sí. ¿no? De, eh, a diferencia tal vez de otras oportunidades, cuando gobernó la Alianza, que teníamos eh, gente muy, muy, muy por fuera de, de la industria manejando este, como Lombardi, que era hotelero, creo. Eh, y era el ministro de cultura bueno ahora tenemos un ministro de cultura que sabe lo que es hacer cine tenemos un diálogo tenemos una ida y vuelta pero estamos preocupados porque las decisiones políticas no marchan en el sentido que estamos planteando y esto que digamos a lo que están contando vamos a ponerle un poco un agravante que es por un lado las elecciones que todo indica hoy que habría un cambio que volvería el, el hotelero este eh... Y además también la fuerza política que pueda tener hoy, ¿no? Ese, ese espacio. Sí, son las dos cosas. Y, y, y el gran intríngulo es, eh, vos qué haces, eh, eh, agachás el lomo ante los poderosos o te enfrentás, ¿qué es lo que te conviene políticamente? Esto, viéndolo desde lo político. Sí, sí. Desde lo sindical o gremial, nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley. Y eso es un objetivo político. Y lo vamos a poner en la calle, lo vamos a poner en los medios, lo vamos a poner en todos lados, como hicimos siempre. O sea, eh, sin la movilización de los cineastas de base, no existiría el fomento al cine independiente en el Inca. O sea, por esto que te decía, una cosa es la ley, que está muy buena, y otra es la aplicación de la ley. Para las que, la, que las leyes se apliquen en el sentido de que uno quiere, hay que pelear. Si los trabajadores no pelean eh, por más que esté en, en los eh, en, en las leyes no habría aguinaldo no habría jornada laboral no habría nada porque lo, lo, los empresarios eh, el digamos su naturaleza es evadir este tipo de cosas no es cumplirlas las cumplen porque porque saben que si no va a haber lucha y se van a ver perjudicados sus intereses y por eso se digamos eh, se recuestan en, en la ley y la cumplen pero si no hay movilización es muy difícil bueno, eh, ¿cuáles son, para cerrar, cuáles son de alguna manera los pasos que piensan seguir en función de, de esto? Bueno, nosotros ahora estamos reclamando esto de si hay diálogo o no con Bauer. La verdad es que el Consejo Asesor, que es uno de los tres órganos de, de gobierno, o sea, el Inca tiene un presidente y después tiene dos órganos de cogobierno el Consejo Asesor hizo un planteo de citar a Bauer a la próxima reunión del Consejo Asesor para que cuente cuál es la situación o qué es lo que están haciendo ellos políticamente hablando, en realidad para cuestionarlo por qué no lo estamos viendo eh, atrás de las plataformas para que paguen el impuesto que corresponde para el Fondo de Fomento Cinematográfico. Eh, después de esa invitación que hizo el Consejo Asesor, la comunidad audiovisual, nosotros decidimos juntarnos en asamblea para, para sumar a toda la comunidad audiovisual a esa reunión y a ese reclamo. Porque nosotros sentimos que es ahora. O sea, en este momento el gobierno está desesperado por juntar dólares, por frenar la inflación y lo que sea, pero nosotros necesitamos que esto con la FIP y con las plataformas se resuelva ahora, porque después vuelven los hoteleros y cada vez se va a hacer más complicado. Entonces, sí. eh, había el 4 de mayo una reunión del consejo donde se había citado a Bauer. Después nos enteramos que el ministro tenía un viaje planteado al exterior de hace mucho tiempo antes, así que ahora estamos por definir una nueva fecha donde eh, juntarnos con Tristán para ver qué es lo que tiene para decir eh, sobre todo esto. Y además, mientras tanto, estamos, digamos, esclareciendo sobre todos estos... Cuestiones al sector a través de un petitorio, digamos, y la idea es llegar a esa reunión del Consejo Asesor donde va a ser interpelado Tristán y donde tenemos consejeros que son del cine documental, del cine regional, la idea es, digamos, que a partir de ahí explique, bueno, por qué aparecen 1.600 millones para atraer el dólar con el dólar nefri y la gente que estamos haciendo cine independiente muy trabajosamente estamos casi en sensación de pagos o sea que expliquen eso y que den una respuesta de por qué habiendo por ley eh, y habiendo dictaminado la fipa a favor se puede cobrar realmente una suma millonaria para engrosar el fondo de fomento porque no hay otra idea que no sea el inca cuál es la base de esa otra idea porque insisto eh, la industria del cine en argentina existe de 1910 y el Inca fue una palanca fundamental para que hoy se hagan como 200 películas por año de las cuales 100 son documentales nosotros somos de Doca documentalistas de Argentina y muchas de nuestras películas capaz que las van a ver al cine mil personas 1500 pero después 10 o 15 años después se están dando todavía en facultades en colegios están circulando en la web con miles y miles de visiones porque forman parte de un acervo cultural porque vos sí. haces un documental sobre un tema con buen financiamiento, y no es la lógica de la tele, que tenés que entregar y entregar de acá a una semana. Vos tenés la posibilidad de elaborar el tema con una profundidad y con una una, un espesor narrativo que muchas veces te permite llegar a un material que, o por lo sensible o por, lo, o, o por el conocimiento que transmite, puede ser digamos, una vía de transmitir cultura muy profunda, a veces mucho más profunda que los grandes medios, incluso que la web. porque Por eso, porque hubo una, un conjunto de creadores que tuvo tiempo como para darle a eso el espesor dramático narrativo y de conocimiento necesario. Entonces, bueno, hoy, hoy en día eso es lo que estamos defendiendo. Bueno, Teresa Zaporiti, presidenta de DOCA, Fernando Kritschmar, integrante de la comisión directiva también de DOCA, gracias por haberse acercado aquí a Canal Abierto. Bueno, gracias a vos por la invitación, gracias a, usted. gracias a ustedes.